soy Cristian, aquí con el segundo video del día Y bueno, este video va a estar realmente muy, muy, muy corto Porque es eh, una reseña muy rápida sobre un tema que me pedían muchas chicas No sé por qué, pero bueno, me pedían muchas chicas Y es sobre las señales que un hombre puede dar Que eh, pues te hagan saber que quiere contigo, ¿no? O sea... Cómo saber si un hombre quiere contigo Y bueno, este es, es un tema, es un poco obvio Porque los hombres resultamos ser bastante obvios cuando a alguien nos gusta Pero bueno, trataré de, de pues, tocar algunos temas y algunos puntos muy muy eh, esenciales Y pues, seguramente el video no va a ser muy extenso Así que espero que les sirva Y bueno, vamos a empezar Cómo saber si un hombre quiere contigo La, la señal más obvia para saber si un hombre quiere contigo es el contacto visual ¿eh? nosotros como hombres pues siempre eh, nos atraemos por el físico por las cosas físicas entonces si tú nos atraes físicamente obviamente eh, pues vamos a estar viéndote constantemente y es por eso que muchos hombres eh, cuando van caminando por la calle pues de repente ven a un cromo de mujer y no pueden evitar barrerla de pies a cabeza 47 veces y quitarle la ropa con los ojos o sea eso es muy normal porque pues así, así son los hombres, ¿no? O sea, la forma de, de, de mostrar que a alguien les gusta es viéndola, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, es como esa forma de, de admirar la belleza que está enfrente de ellos. Entonces, si de repente tú sientes que alguien te ve más lo normal o sientes las miradas, pues es una señal clara de que, de que está interesado de ti, ¿no? O sea, no pienses... Es porque tienes monitos en la cara O porque tienes bigotes No, no, no es por nada de eso eh, Si fuera por algo malo eh, Los hombres pues, te, a lo mejor te voltean a ver Y, y se ríen o, o te voltean a ver, te critican y, y ya, no te olvidan No es como que te están viendo constantemente eh, si, entonces, si alguien te está viendo constantemente Repito, no es porque tengas este, No sé, elefantitos en la cara Simplemente pues, les atraes Le atraes y, y le gustas Y entonces no puede evitar el hecho de observarte, ¿no? Esa es la señal más más obvia, es la más básica Y bueno, si aún con eso no puedes darte cuenta de si un hombre quiere contigo Entonces, vamos a las siguientes señales Les recomiendo que vean un video que hice hace unos meses atrás Que se llama, las mujeres atractivas no tienen amigos ¿Por qué? Porque en este, en este video hablo sobre el hecho de que cuando un hombre se acerca, se aproxima a una mujer y le habla sobre cualquier pretexto, ya sea pedirle la hora, eh, pedirle la tarea, preguntarle sobre el trabajo, eh, en fin, cualquier pretexto es por la única razón, en la mayoría, en el 98% de las casos, la única razón es porque pretende, Tener un contacto verbal contigo para, Es como un pretexto para conocerte, para acercarse a ti Para poder hablarte ¿Ajá? ¿Por qué? Porque le atraes No, en ningún momento es, es realmente Y casi imposible, me atrevo a decir que es imposible Que un hombre se acerque a hablarle a una mujer atractiva Que desconocida Solo porque quiere ser amigos O sea, eso normalmente no pasa O sea, es, eso ni en los cuentos de hadas ¿Ajá? ni en las películas entonces eh, si de repente pues están en la calle y alguien llega y les pregunta sobre el clima pues es porque le, le gustaron y entonces él pretende en ese momento al acercarse a hablar con ustedes pues pretende sacar algo no sacar partido tratar de buscar un pretexto para conocerlas para pedirles el teléfono para invitarlas a salir después etcétera etcétera entonces eh, pues bueno esa también es una señal muy obvia, siempre que eh, alguien se acerque con ustedes, pues háganlo, piensen en que lo más probable es que esa persona eh, se sienta atraída, atraído, perdón, hacia ustedes, ¿no? Porque, o sea, salvo que algunas circunstancias, pues tal vez puedo equivocarme, pero en la mayoría de los casos así es. Y, bueno, eh, suponiendo que por ejemplo, esto, eso pasa mucho nosotros en las escuelas, ¿no? Que típico, eh, la niña está en la esquina del salón y el niño que está enamorado de ella está en la otra esquina, ¿no? Y entonces, de repente, pues el chavito, eh, digamos, inocentemente, va, cruza todo el salón, toda la esquina, así hacia la otra esquina, para preguntarle sobre la tarea. Y la niña, también, súper inocentemente, piensa que realmente solo fue a preguntarle de la tarea, cuando le pudo haber preguntado de la tarea al todo el salón completo al momento de cruzarlo, ¿no? Entonces, no sean tan ingenuos, eh, cosas así, pues obviamente es una señal obvia de que pues, quiere contigo, ¿no? Y bueno, otra, otra cuestión importante, sobre todo cuando a lo mejor se trata de relaciones en las que ya hay cierta convivencia, A lo mejor ya se llevan un poquito más Ya se trataron un poquito más A lo mejor hasta son amigos, ¿no? Eh, muchas veces las mujeres se olvidan Se olvidan de, de que los amigos pues, también son hombres Y también les gustan las mujeres Y también pueden fijarse en ellas, ¿no? Entonces a veces, pues, uno, uno, uno, ustedes como mujeres Pues juran y perjuran que su amigo no quiere con ustedes A pesar de que las señales son tan obvias, ¿no? En fin, una de esas señales es, es cuando hay mucho contacto físico. ¿eh? O sea, yo sé que hay amigos que son muy, muy cariñosos y de verdad, pues así se abrazan y doras y se hagan de la mano y demás. Pero cuando uno, pero normalmente cuando eso pasa es porque lo quieran aceptar o no hay atracción. De ambos lados, ¿no? O sea, seamos sinceros, si los dos se dijeran, se gustan al mismo tiempo, pues terminarían besándose, no es como que, ay no, no, es mi amigo, ¿no? Entonces cuando hay, cuando hay ese tipo de señales de contactos físicos muy, muy, eh, digamos, muy, muy seguidos, pues, eh, pues es obvio que, que, que hay atracción física, ¿no? Y bueno, eh, realmente es, se me complica un poco hablar sobre las señales que tiene un hombre, para cuando a una mujer le gusta, porque siento que son realmente muy obvias, siento que o sea que realmente son muy obvias, es cuestión de sentido común, bueno, aunque dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero, pero realmente solo pongan atención y vean las cosas de forma objetiva, eh, los hombres pensamos diferentes a las mujeres, entonces... Eh, si un hombre de repente te está volteando a ver, eh, busca hablar contigo, te busca eh, a lo mejor contacto físico contigo, en fin, te sonríe, busca hacerte reír, eh, te busca, trata de invitarte a salir de algún modo, en fin, cosas así es porque ese chico quiere contigo. Entonces ya abre los ojos, ponte las pilas, y si te gusta, pues te muestra también, tu no demás no le más. Y si no te gusta, pues entonces también guarda tu distancia para que no le des alas y él pueda eh, pues, darse cuenta que no, no tiene ninguna oportunidad y que busque a otra persona, ¿no? Bueno, eso es todo. Les dije, este video va a ser muy corto porque pues, realmente las señales son muy, muy, resultan ser muy obvias, ¿no? Bueno, eh... No olviden por favor visitar eh, mi Facebook, Twitter y mi página de internet askCristian.org eh, Si les gustan mis videos aquí arriba se pueden suscribir eh, Pongan manitas ar arriba si les gustaron los videos Y por favor pues, recomienden sus videos con sus amigas, primos, primas, cuñados, cuñados, en fin Con cualquier persona que conozcan Me ayudaría mucho porque esto pues, yo lo hago como hobby, me encanta hacerlo y de verdad, este pues me, me, gusta, me gusta saber lo que ustedes piensan, pero, pues me ayudaría mucho que ustedes compartan los videos para yo tener eh, pues más seguidores, ¿no? Y eso me ayudaría, me ayudaría, me motivaría bastante. En fin, yo soy Cristian, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, un beso a todas las chicas, y a los brothers, un abrazo, nos vemos pronto, chao.